Era average, este, una persona average, este, me gustaban mucho los deportes, jugaba mucho el béisbol. So, era un estudiante que no causaba problemas ni nada, nomás, mientras que no me molestaran, todo estaba bien. Preparatoria. Pues después de la preparatoria no quise entrar al colegio, community college o a la universidad, porque ellos sabían que en mí, que, en mí iba, que alguien siempre tenía que estar ahí pushándome para poder avanzar, va So, decidí agarrar una carrera técnica, que es más, más es como dos años para agarrar tu Associates. So, estaba como toda mi vida he estado mecánically inclined, no sé, mechanical inclined por mi papá. so sea, me hacía fácil entrarme en una carrera de técnica, so, entre a la refrigeración, ventilación y toda esa industria. Sería un piloto. Fíjate que eso, eso, pensé ser un piloto para, me gusta mucho el, más bien como el trail, de estar así volando y, pero no no de como de commercial, así como de Pal, pal Army o manejando esas clases de, de aeronaves.